Amiga craneana soy Jorge Cortés El de, Pipo el, el Pipo, baterista de cráneo El Pitorro Así es Yo y soy el muñeco de cráneo Y yo Carla De Cráneon cráneo. Hoy quiero presumirte, amigo y amiga craneana De una revista que yo compraba desde que empezaba, desde el número 00 hasta el último número Y la estoy trayendo aquí al estudio de cráneo La revista en cuestión se llama La Mosca un referente en el rock nacional. La mosca chimuela, ¿no? No quiere comer chicharrón. <risa> Exactamente. <risa> Tenemos aquí algunas moscas. Las voy a traer, no, no tengo todas aquí, pero si la mayoría pueden ver, es una revista... Sí, esta, esta mosca es muy importante, esta es la mosca de los 10 años, señores y señores, una mosca de aniversario, poca gente tiene esta mosca de los 10 años. Tenemos aquí escritores fantásticos, tenemos el buzón de mosca. escribía gente como Armando Vegajil, Patti Peñalosa, gente muy muy muy buena, ustedes pueden ver acá, hacer reseñas de discos. Aquí reseñan todas las moscas de esos 10 años, todavía hay más Escribían columnas como el buzón de Mamá Mosca, el recuento de los daños, eran unas revistotas. De hecho empezó más o menos por, escribía también Rafael Aviña. Eh, José Felipe Coria Muchos muy buenos escritores jóvenes de este país Se las recomiendo si la pueden conseguir Era una revistota Además, déjame decirte, está bien chido Pibu, y Qué bueno que la, la, las tienes todas Yo tengo varias, pero no no una colección Como la de usted ¿eh? Pero la <risa> verdad es que esta revista Independientemente del de gran contenido Que presentaba También tenía un diseño editorial Bastante bastante sí, chido sí. ¿no? Como pueden ver eh, Qué bonito lo bonito y más cuando estás ah. ¿eh? <risa> sí. No, la verdad es que una gran revista con reseñas de discos increíbles, muy buenos reportajes. Cómo añoramos que hoy en día pudiera existir una, una revista con esta calidad. Sí, de hecho, pues no fue hace tanto, no. Lo increíble es que ya en este momento de la historia de este, pues ya la gente no lee, no lee ni siquiera este tipo de cosas, o sea, revistas de, de música, de reseñas de películas la gente pues está más en el rollo inmediato de, pues, de las redes, ¿no? Entonces así hace falta... O sea, ¿son pescadores ahora? <risa> Había muy buenos escritores y muy buenas columnas ahí. Lo que me gustaba es que no eran lambiscones, ¿no? O sea, no salía un disco de Caifanes y los alababan, sino veían pros y contras del disco. Eran muy buenos. Y como les decía, está llena de arte la red también nomás. ¿Qué cosa? Sobre todo había, había un columnista, Chisas. digo, en paz descanse, eh, Armando Vega Gil, que tenía una columna que se llamaba Memorias de un guacarroque que después lo hizo libro, y lo vendía bien barato, a 35 pesos, y el libro era fantástico, era muy humorístico, pero tendría una profundidad muy chida. Entonces les recomendamos, como diría, mi niños, mi niñas, a okay. que si ven una mosca, adquíranla donde puedan. Y pues eso es todo, muchas gracias, like, campanita, portes en marco y bien, <risa> y todo lo demás. Nosotros somos ¡Gradio! el poder del rock y nos vemos pronto por ahí. Adiós.